...al otro lado del muro que está partiendo... ...la ciudad en dos... ...en contra del corredor del Mediterráneo... ...a su paso por el casco urbano... Que el, ...que el corredor bien, pero... ...que no pase por el centro de la ciudad... ...porque el corredor del Mediterráneo... ...entre otro tipo de mercancías... ...transportaría, transportará mercancías peligrosas... ...y hoy, jueves, como cada noche ha habido concierto... ...pero, yo me incorporaba más tarde... ...esta mañana, retransmitiendo... ...la... ...manifestación... ...en el centro de Murcia... ...por un mar menor limpio... ...salvemos el mar menor... ...en este caso la playa de los Urrutias... ...y... ...cierto cansancio ha hecho que me incorpore hoy más tarde... ...pero ha habido un concierto... ...que ya ha finalizado... ...el cantante Ángel Calvo... ...se tenía que marchar a otro concierto... ...pero ha venido... ...ahí podéis ver la pasarela... ...como siempre la presencia policial... ...y esos dos puntitos de arriba... ...Venus y la Luna... ...que están en conjunción... ...ahí lo podéis ver... ...Venus y la Luna... Un ...momento bonito... ...dicen por aquí la gente... ...que el Sol está abajo... ...que está donde... ...el agujero del soterramiento... ...está el Sol... ...pues como cada noche... ...a un lado los agentes... ...las gentes... ...las gentes... Los agentes Venus y la Luna, pero eso sí, las est... cada vez hay menos estrellas en el cielo porque hay un mamotreto de pasarela construida sobre varias acequias. ¿Eh? Aquí, abajo, aquí abajo está hueco, pero están construyendo una pasarela para cruzar, una pasarela para obligar a cruzar al otro lado del muro, ¿sabes? Y aquí abajo hay justamente a donde estoy enfocando en este momento hasta esta esquina. Fíjate, desde esa esquina hacia allá hay una acequia. Esta esquina hacia donde está hay la policía, la pasarela, hay otra acequia. Bueno, claro, todo esto era huerta. Luego taparon las acequias, ¿no? La acequia pues donde circula el agua para poder regar las tierras de la huerta. Pero es que el agujero sigue estando ahí, ¿eh? El agujero sigue estando ahí. Y toda esta gente, toda esta gente y más, porque, insisto, cada noche la gente se concentra en torno a las 8 de la tarde. Yo hoy me he incorporado mucho más tarde, lo he podido comprobar. Ya son cerca de las 10. Las 10 menos 5. Pero la gente aún sigue aquí. Y llevamos 248 días, 248 días seguidos para lograr que Murcia quede libre de muros. O sea, no podrán decir, es que la gente se resignó, la gente no luchó. No, no, no, no. La gente se lo está diciendo alto y claro al gobierno. Y pese a que ya acumulan más de 40.000 euros en multas. Más de 40.000 euros en multas. Y bueno, la sobra pues continúa, las obras siguen estando. ...pues como cada día... ...Cecilio si Ecean, ...que a veces también me preguntáis... ...pero... ...¿tú quién eres?... ...porque cada vez se conecta más gente nueva... ...eh... ...cada vez se conecta más gente nueva... ...aunque bueno... ...aquí no estoy yo solo... ...aquí hay muchísimos vecinos... y ...vecinas que están... ...retransmitiendo... ...porque al fin y al cabo... ...la gente también... ...somos los medios... ...y tú que estás ahí compartiendo... ...y hace que esto sea... ...muy visible... ...y ahí vemos el paso del tren en superficie... ...que es precisamente... ...lo que se lleva luchando... ...para que no pase... Que pase soterrado, la gente por arriba y el tren por abajo. Vamos a... Buenas, a Aurora. Ahí veo que Inma también está... Importantísimo siempre la presencia de Inma. Grande Inma, Fede. María Dolores, Carmen, José Luis. Ahí José, que siempre está también. Pues sí. Buenas noches, Inma. Ha sido por aquí a Isa y la saludas. Es un momento también muy, muy bonito. Cuando sonríe Isa de, de saber que su Inma está ahí. ...al otro lado del Periscope. Vamos a ver también si... ¿sí? ¿Sí? ...sí, Bueno, estamos con Antonio... ...y le vamos a pedir a Antonio que... ...nos explique... ...qué cambios ha visto... ...en los últimos... ...en los últimos días de la obra... ...si se ha dado un paseo... ...en torno al muro... ...Antonio... ...has dado una vuelta en torno al muro... ...yo sí... Eh, ...una vuelta en torno al muro sí... ...como siempre aparco un poco más lejos de aquí... ...pues al final... ...viniendo para acá... ...siempre... ...siempre le he hecho algún vistazo a, a... la obra... ...a ver cómo va... ...a ver si veo algo nuevo... ...a ver si... está ...lo máximo que, que he visto hoy... ...porque ayer no estaba... Es que te acuerdas la zona de las vías que quitaron y que se llevaron al descampado ese. Eh, lo que han hecho ahora es eh, ponerle un, un. precinto, una. una barrera de estas de, de plástico que ponen como, como los policías de, de señalización y, y ya está. O sea, aislarlo de forma que, que la gente no, no pueda entrar, pero el peligro sigue estando ahí. Y el, del resto de la obra sigue como siempre, los pilares esperando a, a ser instalados. ...aunque tampoco sea que esperan... ...la pasarela lleva... ...cerca de dos meses sin... sin actividad... ...un mes y medio fácil... ...y... ...de soterramiento ni hablamos porque... ...porque no existe... ...ya, ya desmintieron... ...bueno... ...dijeron que... Sa ...sacaron la información de que... ...el cajón... ...que estaban haciendo... ...al lado de la... ...de la... ...de la estación... Era para, para los mercancías. Lo que decían ellos, que era, que era el, el, el soterramiento. Se presentó un proyecto y se, y se demostró que, que era de los mercancías. Veremos para qué era de las dos cosas, pero vamos, esa era la, lo, lo único que en teoría era del soterramiento y parece que, que, que tampoco es. Y poco más, pocas más novedades. Que fuimos a Veniel y vimos cómo estaba la estación y parece que... Puede, puede admitir el, el AVE sin ningún problema y que prácticamente hay más más aparcamiento más más espacio que la estación del Carmen pero eso ellos no lo, no lo van a admitir nunca Antonio, para la gente que no haya visto la, la pasarela ¿te parece bien que le, que le des una, un paseo por la pasarela, le expliques tú, que además tienes más conocimientos técnicos que yo, porque cada vez esto lo va viendo gente que se va incorporando. Ayer, por ejemplo, se nos incorporó a última hora Cristian, hasta mañana, Alejandro, fíjate más. Se nos incorporó Cristian y entonces, pues, ponerle un poco al tanto y que se vea el interior de la pasarela. Yo os dejo aquí con, con Antonio y, y os lo muestra, ¿sí? Sí, no hay no, problema. No. ¿Te acompañas ahí? lo llevo? ¿O oh, me lo llevo yo? ¿Lo que tú quieras. Claro, sí, vamos. ¿seguro? Venga. Coge, coge. Vámonos. Aquí Decilio nos deja los tractos y, y nosotros nos vamos. <risa> vamos a ver si podemos. Vamos a ver si podemos enseñaros un poco la, la pasarela por aquí encima. Si se llega. A ver, gíralo por lo allá. ¿Llega? Vamos a ver. Lo que se... Vale, más. Ahí, ahí, no, no suban más. Como podéis ver, ahí, se, ahí lo que se ve son es la, la cimentación en, en superficie, una, una cimentación que en proyecto eh, iba totalmente bajo tierra, como deben de, de, de ser las cimentaciones normalmente. Era una zapata, no sé exactamente la, la profundidad a la que debería estar, pero vamos, lo que seguro que, que no estaba proyectado y que luego han hecho, ha sido, que ha sido ponerlo encima de la, de la acera, pues eso no, no debería de ser así. Eh, por enseñaros más de, de la pasarela, pues hace poco en la, en la verdad que el periódico de uno de los dos periódicos mayoritarios de Murcia dijeron que la pasarela por fin tenía, tenía escalones eh, bueno, desde el primer día que montaron las secciones la pasarela tiene escalones o sea que no sé a qué se referían con, con eso de que, de que ya estaban instalados los escalones y como podéis ver ahí, en esa imagen, falta una sección, que sería desde donde están ahora mismo la, las señales o, o esa valla, hacia donde estamos nosotros, que es como, ahora como do, do, do, un tramo de, de dos metros de escalera. Y eso es lo que falta por aquí por hacer, aparte de ahí arriba, que no sé si, normalmente no, no se suele ver porque está muy, muy oscuro, no, no se va a ver, pero bueno, ahí arriba, que es donde, en teoría, en la esquina justo de, de la pasarela van colocados los los ascensores. Vamos a seguir dándole la vuelta por aquí y si le volvemos a levantar otra vez para allá la cámara, vemos la ahí está se puede ver aquí también la, la cimentación y como la, la pasarela está atornillada a esa cimentación con, con unos simples tornillos, al igual que estaban los antes, el, los muros pantalla que, que instalado y como la gente los tiró, pues acabaron poniéndole cemento encima, pero bueno, en este caso los tornillos siguen al aire. ¿Qué más os puedo contar de la pasarela? Pues, no sé, lo he contado muchas veces. Es una pasarela en, en teoría temporal, que está hecha de perfiles de acero. Ya no me preguntéis el modelo ni, ni tal, porque a tanto, sin, sin ver el proyecto, no llego. Pero bueno, podéis ver los tirantes, los pilares. Y, ah, bueno, claro, lo más importante, sí, que está, está construida sobre, sobre una acequia. En, en el proyecto eh, desviaron el, el trazado de la acequia para así justificar que la pasarela no estaba construida encima de la acequia, pero como Joaquín, que es bastante aventurero o, o que le gusta arriesgarse, pues empe, empezaron a, a levantar las la tapas de alcantarillado hasta poder llegar a la a, a la acequia y estuvieron tomando fotos y luego se, se puso una, una demanda en la, en la audiencia provincial, si no me equivoco, eh, para, para dar o sea, para denunciar que la, que la que está construida encima de una sequía y que, por tanto, la, la obra es, es ilegal o está mal ejecutada. Eh, y bueno, por aquí yo creo que poco más os puedo enseñar, porque con la oscuridad se suele ver poco. A ver si un día me acuerdo y me traigo una linterna, que alumbra bastante lejos. No, no llega, no llega, ya, ya lo hemos intentado muchas veces. Aunque bueno, muchas tardes o... o... Lo que tenéis que conseguir es convencer a Cecilio de que esté aquí un día a las ocho y media, a las nueve, que llegue un poco más temprano y así podéis verla de día y que empiece la, la, la retransmisión a esa hora, que siempre llega un poco tarde. Luego cuando vea esto me matará, pero bueno... También es cierto que está muy liado y que no puede llegar antes, pero... Pues no sé qué más contaros de la, de la pasarela o de los lo últimos acontecimientos. Lo último, último, último de lo que yo me he enterado y que me parece una buena noticia es que la gente de, de Renfe y Adif, los, tra, los propios trabajadores de Renfe y Adif, han, han denunciado que el, el estado en el que se encuentran las mercancías eh, desde la plataforma ya se ha ya denunciado muchas veces que, que el tema de los mercancías estaba diezmado que no se invertía en él que, que son trenes muy viejos y que se rompen con mucha frecuencia que no, no llevan mantenimiento eh, como, como todo últimamente va a rotura se rompe y lo arreglan o lo subsanan, lo ponen un parche son trenes muy viejos y la noticia es que el 30 de, de este mes hay convocado una manifestación para protestar contra, contra, contra ellos. Y, y también el problema, lo, o sea, el, lo que a lo que la gente le da miedo de, de que venga el AVE es que esas cercanías que son los que, los que unen Murcia con Lorca, o Murcia con Cartagena, o, o con Alicante, o una vez que llega Lorca, también creo que llega hasta, hasta Águila, si no me equivoco. Esos eh, son, son los trenes que, que, el, que el pueblo coge, que la gente utiliza para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar a, a la Politécnica de Cartagena o a los institutos cercanos también. Y, y son, son esos trenes en los que no se invierte los que cuando pongan el AVE para poder dejarle espacio van van a acabar recortándole horarios o suprimiéndolo y dudo mucho que, que un estudiante, por, por mucho que le puedan rebajar el billete, sea capaz de, de financiarse un viaje diario en AVE a, a, a Cartagena. Entonces va, va a ser un problema muy, muy, muy grande y que esperemos que, que tengan cabeza, como no lo han tenido hasta ahora, pero bueno, eh, y que, que reflexionen y que, y que vean que. que lo, el tren que, que necesitamos no es realmente el AVE, el tren que nosotros necesitamos son las cercanías. Que No hay ningún problema en que venga el AVE, yo no estoy en contra de que venga el AVE. Lo, la única condición que yo como ciudadano de Murcia pongo es que venga soterrado, que nos quiten las vías de aquí y que, y que venga soterrado. Y otra de las condiciones es que se invierta en las mercancías o que la llegada del AVE no suponga que, que los mercancías se vean aún más mermado o aún más infravalorado o infrafinanciado, que es uno de los, de los grandes problemas que tenemos. Yo personalmente podría decir que, como mucho, en España he cogido el tren tres o cuatro veces, porque no o los horarios no me compensaban o el precio con la calidad del servicio no me no he no me porque al fin y al cabo tardar, tardar eh, por ejemplo eh, esto ya fuera de cercanía la, no sé si en media o larga distancia de, de aquí a madrid tarda cerca de cuatro horas cuatro horas y media ahora, ahora mismo cinco joder bueno pues tarda cinco horas hasta <risa> hasta madrid ya te he dicho que no no no lo suelo coger mucho o, bueno no, de hecho el de a madrid no lo coge nunca y el autobús tarda cuatro Sí, bueno, el autobús es menos cómodo o no sé, sí, es, es bastante más cómodo viajar en tren, pero en cuanto a la, a la calidad y al, al trayecto y a lo que, a lo que dura, yo prefiero a, a, hoy día el, el autobús. Sin embargo, yo he viajado, por ejemplo, a Italia y te estoy hablando de trenes regionales, los trenes regionales en Italia, aparte de que van electrificados o, o son mucho más rápidos que aquí, es impresionante. Sí que hay trenes que... o hay vagones en los que no funciona el aire. O hay vagones en los que los asientos no están del todo bien. Pero en calidad y en precio es, es irrisorio. Creo que eh, un trayecto como el de, de aquí a, a Madrid... O sea, unos 400 kilómetros, 300 por, por no pasarme. Serán 25 euros. 20, 25 euros. No hay comparación. No hay comparación con el tren aquí. Ni en calidad, ni, ni, ni en nada. Es que en nada. Y allí también tienen su, su tren de alta velocidad. Y, y eso no impide que existan los regionales y que sean los regionales los que más se usan y los que están llenísimos de gente. Entonces, ¿por qué, por qué en Italia se utiliza tanto el tren y por qué en España no? Por la calidad del servicio, por la, la calidad-relación, calidad-precio. Quizás de, deben, deben de mirarlo o mejorar el servicio. Yo no digo que, que sea muy caro, o lo mismo si me, mejoran un poco el servicio de los trenes, al menos en Murcia no estoy diciendo en Madrid, también he estado en Madrid he estado en los cercanías de Madrid y he estado en el metro de Madrid y diréis bueno, es que los cercanías de Madrid se rompen bueno, no, no lo sé, yo por suerte no, no estoy allí todos los días para, para poder verlo, pero sí que he estado allí y he visto los cercanías de Madrid lo mismo he visto los buenos, no he visto los de los de la periferia que es, Siempre pasa así, o sea, los del centro, muy bien, conforme te vas alejando del centro, pues van poniendo peores y peores, ¿no? Entonces, no, no estoy hablando de, de las periferias de Madrid, estoy hablando de, de Madrid, Madrid. Y las cercanías con Madrid, que yo lo cogí hasta Parla, si no me equivoco, eran impresionantes, en comparación con lo que tenemos aquí, por supuesto. Sí, las cercanías de Barcelona también. Las cercanías de Barcelona también. cambia el sitio. ...una vez... ...de camino a Barcelona... ...se nos rompió el talgo... ...que iba hacia Barcelona... ...y entonces a mitad de camino... ...tuvimos que coger un regional de, de, de Barcelona... ...desde... ...no sé si era Valencia... ...o por Castellón íbamos... ...hasta terminar el trayecto... ...hasta llegar a Barcelona... ...y bueno... ...y el tren que había hacia Barcelona... ...pues la verdad es que... ...eso era una... ...bueno... ...a mí me pareció bastante bueno... ...para ser un regional porque tenía incluso hasta sitio para poner las, las bicicletas... ...es decir, tú puedes entrar con una bicicleta en el tren... ...la puedes aparcar porque tienen sitio para aparcar las bicicletas... ...y puedes ir a, en el tren hasta donde tengas que llegar... ...todo eso aquí no existe... ...todo eso aquí... Eh, ...yo recuerdo que yo hace unos años tuve que poner una, una reclamación muy grande a la Renfe que incluso la adjunté fotos, porque resulta que el regional que iba desde Valencia hasta Murcia, la verdad es que eso era que ni el tren de la India, es decir, había un tren que había sobrepasado con creces la vida útil, pues más de, de 20 años había sobrepasado la vida útil, y resulta que bueno que allí lo que tenía ese tren es que la no era muy caro el precio, era pues sobre los 15 o 18 euros aproximadamente, un viaje para ir hacia Valencia, 18 euros creo recordar, pero no había límite de plaza. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el tren venía ya lleno de Cartagena hasta Murcia, en Murcia se llenaba más todavía de gente y íbamos parando en, en un montón de sitios y conforme hacíamos paradas cada vez se iba llenando más de gente y cada vez más no había asientos para todo el mundo. Yo he visto a gente sentada en el suelo y gente mayor, ¿eh? Y gente con niños. He visto gente sentada en el suelo, he visto mamás con, con niños pequeños en el brazo agarrándose a un... ...a un hierro y con el, con el otro brazo sujetando al niño... ...he visto estudiantes con todas las maletas que no podías pasar... Eh, ...por en medio del pasillo... ...la gente sentándose donde podía... ...y bueno, y yo lo que hice, porque yo ya no aguantaba más esta situación... ...y dije, voy a coger el móvil y voy a empezar a hacer fotos... ...y voy a, a escribir una reclamación a la Renfe y voy a juntar las fotos... ...y como no me hagan caso es que las voy a poner en internet... ...y eso fue lo que hice, hice una reclamación de tres hojas... ...y ajunté fotos, como que lo que estaba diciendo era verdad... ...porque vi hasta incluso gente que iba lesionada... ...que a lo mejor pues tenía un problema de espalda, tenía lumbago... ...y esa persona tenía que hacer todo el trayecto desde Murcia hasta Valencia de pie... ...porque no tenía dónde sentarse... Y nada hice una reclamación, ajunté las fotos y bueno, y yo no sé si me escucharon o no me escucharon, pero sí que es verdad que cambiaron, cambiaron el, el tren, pusieron un regional más moderno, subieron el precio, subieron el precio pues sobre los 40 euros o así, que más o menos vale vale el viaje y pusieron límite de plaza pusieron límite de plaza entonces claro ahora tienes que comprar eh, una plaza pero te cuesta bastante bastante más del doble y bueno y ahora pues para ir a Valencia el tren pues está está bien ...quizá no sea tan moderno como el que hay desde Valencia hasta Barcelona... ...porque al haber más gente allí se entiende que tienen que dar más servicios... ...pero bueno, pero desde Murcia para Valencia... ...todos los murcianos estamos en Valencia trabajando, estudiando... ...hay una cantidad de fluencia desde Valencia hacia Murcia... ...y Murcia hacia Valencia increíble... ...es que está toda Yecla, está allí metida... ...y hay un montón de gente allí haciendo de todo porque son comunidades pues que colaboran mucho, siempre han colaborado mucho y con Alicante ya ni te, ni te cuento, vamos con Alicante pues muchas carreras que hay en Alicante, por ejemplo en Elche hay carreras que no tiene Murcia, pues gente que quiere estudiar esas carreras pues se van para allá entonces como nos quiten los regionales los murcianos estamos bastante jodidos ¿eh? no, no nos pueden quitar los regionales porque por lo menos nosotros Sí que colaboramos muchísimo con las comunidades vecinas, eh, que, quien, que quien dice con la que más se colabora suele ser con Alicante, pero también colaboramos mucho, pues por ejemplo, pues con Albacete, hay mucha gente que venía de Albacete hacia Murcia también para estudiar, carreras que hay en Cartagena y que no tiene Albacete, como alguna ingeniería... Eh, ...luego con Almería, pues con el tema este de la fruta... ...que Almería también es de mucho cultivo y todo eso... ...pues también hay mucho mucha afluencia de gente... ...de un lado para otro... ...entonces no nos pueden quitar los regionales... ...y dejarnos un tren de lujo... ¿eh? porque es que, vamos, es que yo no sé eso... ...¿quién lo va a coger?... ...porque si yo soy, por ejemplo, me gano la vida... ...pues quizá con la fruta... Por ejemplo, y tengo que ir a visitar a una empresa en, en Almería y tengo que pagar una pasta gansa, pues mira, pues o no voy o, o me voy en burro también, <risa> o yo qué sé, o me voy en coche o ya me buscaré la vida de otra manera, pero desde luego el tren no lo voy a coger, no, no voy a coger una, un montón, de, no voy a pagar un montón de dinero para, es decir, es que luego todo eso se encarece en el producto yo ya no sé qué pensarás tú desde luego murcia sí que colabora muchísimo con todas las comunidades vecinas con granada que son cuatro comunidades vecinas granada alicante albacete y almería y tiene muchísima relación porque murcia es proveedora de materiales de otras comunidades y a su vez también le compra a otras comunidades entonces eh, sí, los regionales, que eso es básico para nosotros y nuestra economía. Nosotros no somos de vámonos a Madrid o vámonos a Barcelona. No, nos vamos a Alicante o nos vamos a, a Almería. o Pero bueno, entonces si ¿sí nos van a quitar los regionales. El problema con Andalucía es que no tenemos tren con No. No existe línea hoy día. No, no. Nos la quitaron hace ya bastantes años. De hecho, yo, yo creo que yo, yo no la he conocido. Yo tengo. Yo tengo 20, 29 años y yo creo que no, no, no he conocido esa línea. No sé cuándo, lo puedo, voy a buscarlo en el móvil mientras, pero yo creo Hace que... muchísimos años ya que la quitaron, sobre, pues por lo menos hace ya más de 30 o 40 años, es decir, eh, empezaron, a alguien se le ocurrió a decir decir que, que esas líneas no eran rentables, que eso era una gran mentira, porque sí que lo eran y las quitaron. Fue unos políticos de estos de, de, de hace ya pues, 30 años por lo menos y es una gran mentira porque por ejemplo en, en Granada pues el conservatorio de música de Granada pues muchas veces organiza cursos que vienen eh, grandes personajes a dar cursos de música clásica en Granada y toda la gente que estudia aquí eh, que está en el conservatorio pues le interesa mucho ir para allá entonces pues no hay tren y todo el mundo se tiene que estar organizando porque el autobús a lo mejor tampoco le viene bien el horario y todo el mundo tiene que estar organizándose con alguien a ver cómo me voy con el coche o lo que sea. Es decir que no haya un tren para Granada, yo es que no, no me lo puedo creer. Y con Almería pasa lo mismo. Con Almería también se organizan, o hace años se organizaban muchos cursos para la gente que estudiaba música, porque ahí hay una serie de escuelas eh, que, que bueno, que estaban estaba muy bien también y y bueno y que te daban títulos y estaba muy bien y bueno, y la gente pues, había mucha gente de Murcia interesada en hacer esos cursos y, y lo trae lo mismo, todo el mundo pues organizándose, pues vámonos en el coche de este o vámonos con el autobús o vámonos como lo que sea y, y no había no había manera de llegar tampoco para Almería que la tenemos aquí al lado Aparte las carreteras de Almería, bueno, porque eso es montaña pura, eso es una montaña que cuando vas por las carreteras da miedo porque hay unas mallas sujetando la montaña para evitar que, que, la, que las rocas caigan a la carretera, o sea, la carretera pues no es atrayente, no es... Se puede ir, ¿no? Y no debería de pasar nada, pero que lo correcto sería que hubieran cercanías para Almería y otro para Granada. Es lo correcto. Y bueno, pues si quieres dame una vueltecita por aquí. A ver, ¿quién hay por aquí? Aparte de Cecilio. Aparte, además de Cecilio. ¿Eh? Bueno, Dime, de ¿qué? todos los que estamos aquí, ¿quién está dispuesto a coger el, el ave para ahí? Es, por ejemplo, Almería, por ejemplo. Sí. Venga, levante la el mano... mañana de protesta, no lo vamos a coger. Aparte de que no viene el ave, ¿no? no nos equivoquemos. Es un tren de alta velocidad, pero no es el ave. Entonces, ¿para qué tanto follón? Bueno, vamos. Pero además, Ana, yo te decir una cosa. El otro día, el sábado pasado, tuve que ir a Madrid y me vi obligado a subir en el ave es que no había más por la mañana desde Alicante habían dos trenes ave o ave entonces cogí el ave vale pero claro pero dice es que el ave va más rápido bueno uno que hay que pagarlo no sí sí pero sí pero a la vuelta a la vuelta el pájaro el ave llegaba a Alicante rápido pero es que luego me tenía que quedar en la estación más de una hora. ¿Para qué quiero pagar velocidad? Si luego tengo que poner el culo ahí en la estación. Pero es que luego, cuando llega el tren para Murcia, es un chucuchucu que no vale ni para las películas del oeste por viejo, ¿sabes? No vale que tarda una hora y media en venir. Entonces, ¿yo para qué quiero pagar? Dos billetes, el de mi hermano es mío, más de AVE para ir más rápido a un sitio. Si luego tengo que permanecer en la estación de tren y luego coger un chucuchuco. ¿Qué pasa? Que me salía mejor venir en un tren directo que no es AVE, pero es más económico y llegaba antes de Madrid aquí. Pero claro, si nos van quitando los trenes, nos van quitando la frecuencia de, de, de trenes y nos van poniendo pajarracos. ...nos van poniendo aves... ...hasta mañana... ...se nos despide la gente... Marina José... ...y nos van poniendo... ...para que elijamos entre ave o ave... ...claro, yo comprendo... ...que quien tiene dinero... ...pues ningún problema... ...quien tiene dinero va... ...viaja de capital a la capital... ...y luego allí pues agarra un taxi... ...su coche que lo tiene en el parking allí... ...los días que haga falta... ...o busca a alguien que le, que, que le lleve... ...etcétera... ...pero claro, aquí ahora mismo... ...alguien quiere viajar de Murcia... ...a Madrid... En ave y viene, pues de Alcantarilla, pongamos, o viene de Lorca, o viene de Nonduerma. Primero, le hacen ir a Madrid pasando por Alicante, o sea, le hace dar un rodeo para ir a Madrid, pagando más dinero en el ave. Pero es que luego, cuando llega a la estación de Murcia, una estación provisional que tiene más de 155 años, que parece un apeadero, la de Beniel sí que está mucho mejor, resulta que tiene que esperarse a que venga el Chucu Chucu. ...para irse a, a Cantarilla, no en duerma, a Lorca, donde sea... ...y tardar un tiempo... ...entonces para qué le obligamos a esa persona... ...a pagar más dinero... ...partiendo su ciudad en dos... ...y encima no va a ganar más tiempo... Que, es que cuando esté aquí el AVE... ...no va a tener opción de coger otro tren... No ...tienes que pasar por caja... ...por caja con todos los inconvenientes... ...porque no viene directo... ...claro, pero es que esto al final, Juani... Y... ...esto al final sabe lo que pasa que es... ...es un transporte ferroviario colaborativo... ...es decir, todos los pobres le pagan... ...el transporte a los que sí, a los que sí pueden pagárselo... Claro. ...no, esto no es aquí un Uber ferroviario... Claro. ...esto no es un blablacá ferroviario... ...o sea, aquí que que cada cual... ...se pague en función de sus posibilidades... Claro. ...pero a la mayor parte de gente... ...que le den la opción de elegir... De elegir. ...la opción claro. de elegir... ...porque es que dice, no, es que va a ir más rápido... ...primero, no va más rápido... ...si luego te obliga a permanecer estacionado parado para tú coger otro transporte. Falso. Y segundo, a ti alguien te puede decir, mira, tienes un coche que va muy rápido, vale 50.000 euros, y tienes un coche que va un poco más lento, pero vale 10.000. Pues tú a lo mejor te compras el de 10.000. Claro. ¿Sí o no? Y cuando te vas a comprar vehículos, tienes de todas las gamas, con más prestaciones y menos prestaciones. ¿Para qué nos trae un presunto tren de muchas prestaciones si luego nos recortan, claro, si es como si nos obligaran a comprarnos de la de la un ve coche ve costoso pelo, y encima de parte en la, de la ciudad no. En la Yo te digo que conforme viajo no en los trenes, no conforme es estoy aquí, conforme converso, conforme veo, mi nivel no de estupefacción va aumentando. Es una cosa, pero ya lo del sábado pasado, lo del sábado pasado, porque hay que subir al ave, hay que entrar y cuando y cuando fui al Orca para la manifestación, la marcha contra la precariedad, bueno eran trenes de media distancia habilitados como cercanías que también hay personas que han comentado que eso es ilegal, y la gente tirada en el suelo, que en los de media distancia, no puede estar tirado en el suelo, y el inspector diciendo, bueno, pero aquí haya, esté en el suelo, de pie donde sea, tiene que pagar igual un tren corto, porque no, pero ¿sabes? luego hay un accidente y la culpa de del maquinista ¿eh? y alarse las manos pues sí sí, sí, sí, aquí vamos a estar, pues está... Que no te quepa la menor duda, que vamos a estar aquí, aunque estemos como yo, que me duermo hoy de pie. Sí, pero aquí está aguantando, Joni estamos, aquí estamos, y vamos a seguir. Luego también hay otras comunidades que tienen bastantes problemas con los horarios, por ejemplo, en Valladolid, por ejemplo, llevan muchos años con el ave, entonces allí muchas veces el problema que se encuentra también es que la gente sale del trabajo, a lo mejor vamos a poner a las seis de la tarde o a las siete de la tarde, y a lo mejor hasta las nueve de la noche no hay otro ave y tampoco pueden coger otro tren porque no hay ya. Entonces se tienen Inga que esperar tarde. en Madrid hasta las 9 de la noche porque la hora de su trabajo, eh, pues no hay tren. Es decir, a las 7 de la tarde, creo que es... No importa, no importa. Da igual, da igual. <risa> Juan y me está dando aquí la, la espalda aquí a la Ay, cámara. sí, es que no, Hoy no me careto, anda, Juan y, Juan y sale siempre bien y todo. No es no que no le, me ella me lo sabe. Todo. La actriz que llevan por aquí alguna. Eh. Juan y la actriz. Bueno, bueno Juan, venga, si no eso, te doy un toque, ¿vale? Vamos a ver aquí, todavía queda gente, suficiente. Eh, mira que llegando tarde, ya no hay concierto, pero aún así, hoy, sí, pero... muchísima gente y hasta... Son ya las diez y media pasadas claro. y sí, aún que quedan, ¿eh? Momento, y media y media. Sí, aún queda. Bueno, bueno y Ana... Tenemos que entrevistar a los policías, porque es tremendo. Hay que entrevistar a los policías, dice aquí Juan, a ver qué piensan ellos, porque es tremendo. Ahora, fíjate lo que hay, pero es que yo, una hora antes de venir aquí, habían dos furgonetas ahí, había un montón. Es un piquete, es todo un despropósito. Es un despropósito tanta policía, no lo entiendo para qué vienen tanta policía. ¿A qué vienen? ¿Qué están protegiendo? ¿Qué están haciendo? En Nochevieja no hubo policía, estábamos en las villas. Allí la, los Pero es que, de verdad, están los furgones no, no llenos, estaban abarrotados sí, sí. cuando yo he venido. Pero había tanto, había las policía, puertas el, estaban el abiertas no y estaban estaban leyendo y entreteniéndose. O sea, vamos, yo me imagino que para hacer un servicio complicado mejor este. Pero es que no tiene sentido tanta policía. Y la opinión pública empieza también a quejarse que si esto es un gasto, me decían ayer, que si por culpa nuestra, pues es que nosotros no necesitamos que estén aquí. ¿Entiendes? O sea que se está creando... Un... No sé, la opinión pública dicen que esto es mucho gasto. No sé lo que piensa Bernabé, porque tiene. de que está protegiendo a la obra, porque es ilegal, a nosotros porque ¿Qué? somos terroristas. Honey, ¿Qué está pasando? Mira, una cosa que debe quedar clara es que cuando vino el Barcelona a jugar la Copa del Rey de Fútbol, no había policía. Ese día incluso hubo marcha y no hubo policía por las calles. Pero es que eso es lo que el día de Nochevieja tampoco. Entonces, si la gente. ¡Hala! Un montón de pipas. Yo no lo sé, pero si la gente fuera peligrosa, la policía caminando. estaría todos los días. Lo que no puede ser es que la gente sea peligrosa Unos días sí, otros todos no. los días. Y cuando bueno, hay fútbol somos, no, y cuando hay noche vieja no. O sea, eso no puede ser. Pero es que es un despropósito. Yo no lo entiendo. Algún día al capitán habrá que hacerle, aunque no ponga la cara, aunque sea de espaldas, pero que nos cuente en qué se basan. ¿Por qué están aquí? Yo es que me asombro cada vez que paso. No, es... Eh, es tremendo, yo cuando me ayuda es que vengo vengo más o menos rápido y luego es que y luego ocho, me, me paro porque es que ves no, que tres habían, cuatro y furgones y de ahí, policía sí. y ahí, habían Entonces, dos juntos y, y dentro las puertas abiertas mira, mira, mira, los polis ahí leyendo con libros son muchas mira, horas aquí mira, sin, sin mira, hacer nada. nada entiendo que, que mira, haya un furgón con dos, tres, cuatro números pero que tengamos 20 30 pero es que estamos locos no, no, hablando en serio, yo no lo entiendo. ¿Qué están protegiendo? No lo sé. Esta, esta imagen. Si esto en, se. En, en, en, en este barrio. Eh, eh, ¿Tú lo habías visto? T Tanta policía todos los días. En la vida. Pero no, lo que no entiendo es si alguna vez se llega a cerrar, si vamos a seguir teniendo este piquete de, de vigilancia. Eso es, eso es lo que comenta la gente, ¿no? De, de a ver si cuando la policía realmente sea necesaria. Va, van a estar aquí o no van a estar. Bueno, Juanes. Bueno, chicos. Que te estamos entreteniendo Quitándome por horas encima de sueño. De, nuestra, de tus posibilidades, creo yo. Sí, aquí nos quitamos horas de sueño, quitamos de todo. Oye, pues pregúntale, tú, aquí, tú. Ah, estos son lo, locales, ¿no? Tú ¿A quién le quieres preguntar? ¿A los locales? ¿A los nacionales? ¿Eh? A los nacionales. Pero fíjate, es que. La imagen, es que la, la imagen, ¿eh? La es es, es, es, que ¿Eh? es, es, es pelumnante Y ahora mismo hay, hay 12, eh, y ese furgón, aquel furgón está lleno que se menean dentro y, y allí hay otros dos. Aquí o sea, furgones, es que hay veintitantos, o treinta, yo no sé. Sí, lo, yo normalmente cuando me he puesto a contar, contar treinta, treinta y cinco mínimo es habitual, eh, Es habitual. ¿eh? Es habitual. De hecho, sí. llegamos de hecho, a. me gustaría saber la opinión de ellos porque si son coherentes y normales y tal, ellos mismos estarán alucinados de este servicio que le mandan, ellos están cumpliendo trabajo, pero este servicio que le mandan yo creo que tenemos que ser el ame reír cuando estén en el cuartel de decir vamos para allá a ver ¿no? bueno eh, queda en el aire que tenemos que hacer el preguntado Aquí la gente somos los medios y tú eres gente, gente, gente magnífica. Venga, Juanny. Buenas noches. hasta mañana, fin de más. Bueno, ¿y Ana, tú qué haces hoy aquí jueves? ¿Aquí no te esperaba? Te esperaba el viernes. No ella, sabes, ¿no? <ríe> Estoy de He pedido vacaciones hoy jueves, mañana también, o sea que me va a ver por aquí todo este fin de semana. Es que ella viene de Valencia, ¿eh? por eso yo no contaba con la presencia de de Ana esta noche pero ah, estás por aquí unos cuantos días muy bien, muy bien pues aquí ya ves, tú te vas a Valencia vuelves y esto sigue igual aquí la sí. gente sigue a la calle Ana sí sí no si sí, ya lo veo si sí, lo veo todas las noches por, por el Periscope, lo veo hasta que vengo para acá y ya lo veo en directo ¿en, en Periscope qué usuario tienes? Eh, te lo digo ahora Venga. De Anaís. ¿Ana? Anaís Anaís Estoy mirando que ya hemos llegado a ese punto en el que hay más agentes que gentes, ¿eh? más, más agentes que, que vecinos. ¿eh? es Siempre más o menos hay una hora en concreto y, y, y esta es la hora. Bueno, igual se pueden contar más de 30, más de una treintena de agentes y vecinos, igual hay 15 o 12. O sea, 12 o 15, es una cosa tremenda. Bueno, pues nos vamos a, a ir despidiendo. Vamos a dejar. Ah, pero. Antonio. Que está en la cámara. Quiero que me ayudes, eh, un momento. Mira, quiero enviar un mensaje. Quiero un mensaje a un reportero gráfico que esta mañana eh, me llamó la, la atención dos veces. Se llama Edu. Edu Botella. Y su, no sé si trabaja para varios medios, pero sí que para la, la verdad, sí, el diario de la verdad de Murcia. Y me llamó la, la atención dos veces, ¿no? Porque me decía que estaba en medio. Y le quiero decir una cosa a Edu. Te quiero mostrar mi agradecimiento. Y te voy a decir por qué. Y os voy a decir por qué quiero mostrarle mi agradecimiento a Edu. Y mira que me dijo dos veces de que usted estaba en medio, de que. porque le, le estaba molestando. Evidentemente, pues yo estoy ahí mostrando la realidad y. ...y soy pues un elemento más en su incertidumbre ¿no?... pues si quiere hacer una fotografía... evidentemente molesta ¿no?... ...a mí me encantaría ir con alguna persona... ...que me dijera Cecilio para este lado, Cecilio para otro lado... ...pero muchas veces soy yo solo... ...entonces miro para atrás siempre que puedo... ...pero voy pendiente de muchas cosas... ...y así se lo dije ¿no?... ...yo voy pendiente de la cámara... ...si alguien me habla le escucho... ...normalmente si me hablan yo escucho... ...y procuro empatizar con la persona que me está hablando... ...pero claro... Él me decía, ¿Te vas a salir en todas las fotos, no sé está siempre en medio. Pero yo le quiero agradecer dos cosas. Una, primero que me lo dijera. Porque seguramente habrá personas, que habrá personas que le habrá sucedido lo mismo y no me lo habrán dicho. Y luego a saber lo que habrán dicho de mí. Entonces primero que tuviera la confianza o lo que fuera de decírmelo. Y no una vez, dos veces. Y mira que ya después de la primera yo intenté tener más cuidado pero es que llevar el, la cámara, llevar el micrófono, estar entrevistando todo, pues es complicado saber, eh, no voy a estar haciendo una vuelta de 360, de 360 grados continuamente, ¿no? Entonces, pero primero que me lo dijera una vez, luego me lo dijera dos veces. Evidentemente me lo, me lo mostró de forma, o sea, mostrando su indignación, su rabia. No me dijo... Cecilio, por favor, si eres tan amable, ¿por qué? Porque cuando uno está indignado, pues saca la rabia como puede. No, me, no, no empleo insultos ni, ni descalificativos, que si lo hubiera hecho tampoco me habría molestado. Porque yo entiendo que habría sido presa de ese momento. Él está haciendo su trabajo, eh, los reporteros gráficos tampoco es que estén viviendo de la mejor época. En general, eh, espero que él esté... Eh, ...en unas buenas condiciones laborales y eso, pero... ...hay un manifiesto firmado por más de 600 reporteros gráficos... Eh, ...exigiendo calidad o nada, ¿eh? O sea, tienen ahí también sus reivindicaciones... ...entonces, está claro que quien protesta no protesta susurrando... ...él no se me iba a acercar a mí y decir... ...Cecilio, mira, eres tan amable tal. es lógico... ...entonces él me lo decía, pues, me dijo... ...¿tú no, tú vives de esto? No... Y ...yo dice no, pues yo sí, ¿eh? O sea, apártate... Mira, con esas palabras o con otras, yo te agradezco que me lo dijeras. Otras veces, yo te aseguro, intentaré que sea lo menos posible. Otras veces también, pues con Nacho, con Israel, con otros reportero gráficos. Pues está más atento también, y, pero seguramente le habré estorbado en numerosas ocasiones. Oye, siempre que estorbe, me lo decís. Las disculpas se las pedí ya, o sea, y no tengo problema en pedírselas de nuevo aquí. Tengo la cámara, tengo el micrófono, pues también le pido nuevamente disculpas. Pero más que la disculpas es agradecimiento. Porque es muy fácil criminalizar al que protesta. Pero el que protesta, muchas veces protesta por algo. Y él protestaba porque estaba siendo su trabajo algo más difícil. En la medida de lo que yo pueda, que yo procuro facilitar la vida de las personas, en mis posibilidades, pues estaré más atento. Pero insisto, Edu, me lo puedes advertir en cualquier momento o me puedes decir, mira, pues dentro de unos minutos quiero hacer esto ponte a otro lado, y yo, genial. lo pues, Hacemos que todo sea absolutamente compatible, pero muchas gracias por mostrar libremente tu indignación, porque eso es lo que aquí la gente lleva 248 días haciendo, y por lo que se le está criminalizando, por mostrar pacíficamente su indignación. Entonces, igual que queremos que la gente comprenda que esto es digno y que no se puede protestar susurrando, yo también comprendo que Edu esta mañana no podía mostrar o no tenía por qué mostrar su indignación susurrándome ¿me explico? y mira que es muy fácil sería muy fácil criticar pero es que no todo lo fácil es ético entonces de aquí, tanto si le llega este mensaje a Edu o no le llega que lo sepas tú ...por lo menos... ...vale... mis disculpas... ...y mi agradecimiento... ...y en la medida de lo posible... ...pues que las calles sean siempre nuestras... ...y facilitemos el trabajo... ...de todas las personas... ...también los... ...reporteros gráficos que tiene... ...mi apoyo... ...de acuerdo... ...pues no quería que se me olvidara... ...se me a punto de olvidar... ...pero no quería que se me olvidara... ...que se me olvidara esto... ...pues... ...vamos a dejarlo en este punto luego leeré los vuestros comentarios si he dicho algo que creáis que no la camiseta sí. pues, luego la veo no sé ni la... a última hora me agarré una digo pues bueno, si de todo lo que he dicho gusta o no gusta la camiseta es porque de todo lo demás está bien no eso me recuerda a cuando, porque en mi trabajo es la enseñanza una anécdota y en las evaluaciones siempre, siempre, después de cada clase, en los últimos minutos, me hacían una evaluación y solía recibir de vez en cuando críticas de ¿qué es lo que no le ha gustado al profesor? ¿No? Pues tenía claridad, pues, la claridad de las explicaciones, tenía muchos apartados y uno de ellos era ¿qué no le ha gustado? Y dice que gasta muchos rotuladores. Y claro, me llamaron la, la atención, directores de, de formación, me dijo, oye, ¿qué pasa Cecilio? Que está gastando muchos rotuladores, ¿no? Entonces, mmm, yo quedé así y dije, a ver, Cecilio, si te dicen eso es porque todo lo demás le ha le gustado, o sea, tampoco es malo, ¿no? Luego ya le expliqué que simplemente yo me encontraba los rotuladores que no pintaban. ¿eh? Había compañeros que no los tiraban, ¿no? Entonces, pues yo lo veía y los tiraba. <risa> simplemente no me daba vergüenza y los tiraba. Pero si de todo... ...gusta la camiseta... ...pues bueno... ...me quedo... ...contento con ello... Ha sido, ...ha sido antes del discurso... ...ha sido antes del discurso... ...bueno pero de... de, de, no de todo... ...correcto Antonio... ...pero de, de todo lo que hacemos aquí... Eh, ...ahora eso sí... Eh, ...decidme... ...lo que consideráis que... ...me equivoco yo... ...que puedo... ...lo que puedo mejorar... ...todo... ...porque aquí... ...la gente también somos los medios... ...y nosotros tenemos que... ...que... Mmm, ...corregirnos... ...que... ...mejorar... ...y luego... Una última cosa, aquí la gente me está pidiendo que descanse, hoy me por más tarde, el concierto no lo voy a mostrar. Me dicen, descansa, decidilo, descansa, me, me he pasado la tarea descansando. Ayúdame a descansar, porque yo también lo que hago es que cuando no estoy aquí, pues procuro difundir eh, de la medida de mis posibilidades, ¿no? Estoy compartiendo también los vídeos y eso, entonces... ...comparte, que Murcia no se parte, difunde... ...forma parte de este gran grupo mediático, familiar... ...que tenemos aquí... ...y también pues, Cecilio descansará... ...yo descansaré un poco... ...que ya también va bien, ¿no?... ...pero vamos... ...que tampoco puedo pedir mucho... ...porque ya tú lo haces, mucha gente lo hace... ...pero esto siempre lo ven nuevas personas... ...y ya sabes, estamos en Facebook, en Youtube, en Periscope... ...y es para mostrar esto, para mostrar que Murcia no se parte... ...para mostrar que queremos unas playas limpias... ...unas pensiones dignas... ...un sistema eh, educativo... Eh, de, calidad. de calidad, un sistema sanitario público también en condiciones que queremos igualdad entre de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres es decir, los derechos humanos es que es nada más que eso es nada más que eso bueno, pues todavía va quedando policías el, ya abrieron el tráfico rodado ahí quedan algún grupo de personas, pero ya reducido ya quedan, hay más agentes que gentes, ¿eh? Estamos en el punto ese que queda más gente que gente. O sea, hay nieve saludando, una de las que no. No, no falla. Bueno, nieve está unos días descansando. Hasta, eh, hasta mala, ¿ves? Sabía yo que. Eh, sabía yo que. Eh, pero si no, está aquí en primera línea. Está aquí. Y a las marchas también va y todo. Nieve no falla. Bueno, pues nos vamos a despedir. Mira. <risa> Aquí la gente ya Bueno Cristian Dice que mañana no va a poder Ah, por cierto, esta mañana Se aplazó para el próximo, fin de, para el próximo Jueves el, el grabar La gente comprando Y llevando la compra de un lado al otro del muro ¿Vale? Va a ser el próximo jueves Por la mañana Mejor hecho, se va a contar la cantidad de gente que pasa de un lado al otro, todo, ¿vale? En principio, mañana, nos volvemos a ver a estas horas. A ver, vamos a, a despedirnos aquí con la imagen de, de la gente. Espera, espera, que nos vamos a despedir con, con tu imagen, venga. Y con, y, con, y con Ana. Bueno, nos vemos. ¿Ah, sí? ¿Dos amigas del colegio? Dos amigas del colegio que se han encontrado en las vías. La magia de las vías, ¿eh? La magia de las vías. Por la mañana, no... A ver, Cristian, por la mañana no voy a grabar, no. Mañana, en principio, a no ser que haya algo ya... ...muy extraño de obras o lo que sea... ...aquí grabamos por la noche, ¿vale? Por la, por la, por la tarde. Si hay algo extraño, que esperemos que no... ...que la gente pueda descansar y eso... ...grabamos por, por la mañana. ¿eh? Y esta mañana final, si quiero ver la manifestación... ...por una playa limpia, que bueno... Fue un poquito asquerosa, que trajeron trocitos de playa y Paco la abrió y me la dio a oler. Y bueno, todavía me, el paladar me, me, me sabe a, a cieno. Paco es carnicero, esta mañana puñeta me hizo. ¿eh? Pero bueno, se lo disculpamos por todo es lo que hace. Fis de más, nos despedimos con la imagen de dos luchadoras: de Nieves y de eh, Y Diana. ¿eh? Ahí, a ver cómo es. Fis de más. Y, de, y Diana Manda una abrazada Una, es. una abrazada Ahí está, una abrazada eh, Un abrazo a todos un, un abrazo, saludos a Cristian de Talavera de la Reina eh, Que se nos, se nos conectó ayer Y ya está incorporado, ya es un huertanico más Ese ya lo, lo, lo tenemos aquí Ya es un huertano más eh, Talavera de la Reina eh, Y ahí a, a mí desde Osona A Juanjo Oye, Juanjo, hostia, también, una abrazada, petons Venga, Deu, hasta luego. Fis de ma.